Eh, quisiera hablar un poco de opciones que existen al tratar de conectar HelloTalk con el computador. Hay varias opciones. Um, a mí siempre me ha estado, me ha sido más cómodo escribir algo en el computador que en el celular. Entonces en los, cuando usaba eh, messengers, siempre usaba programas donde es más donde se puede usar eh, en el computador tanto como en el celular. Esta es la pantalla de mi celular. Y aquí puedo escribir, ¿no? En, en el celular, decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice, qué sé yo? ¿Cómo se dice? Para caídas en Corea. Sí, ¿no? Pero, esto, el cacao por ejemplo, se puede escribir en el computador. Esto que está a la izquierda es mi, comput en mi computador en la pantalla de computador y aquí uno puede escribir mucho más rápido coge hola cómo estás cómo se puede escribir escribir para caídas en el computador en el coreano ¿No? algo así entonces a medida cuando uno está recién empezando con el idioma no necesita escribir tanto así que no es un problema pero a medida que uno está entrando a nivel intermedio avanzado y preguntas sobre gramática contexto cultural matices significado etcétera eh, es muy latoso escribirlo con el teclado, a menos que uno sea un pro de escribirlo en el celular y lo escriba súper rápido, no sé. O use mensajeros de voz y todo eso. Por eso, cuando me topé con HelloTalk, que era solamente para celulares, dije, oh, qué lata tengo que escribir todo esto en, en el celular. Y no tengo la paciencia para estar escribiéndolo. Así que, lo que hice fue... Eh, <tose> lo que hice... Fui a las personas Y les pregunté Oigan Y le dije, oigan, voy a traerlos a Cacautoc Entonces le dije, le dije, oye ¿Me puedes agregar en Cacautoc? <risa> y O sea, de la nada, o sea que Encontré a alguien con quien, con quien las quieres En cambio, le mandé un mensaje diciendo ¿Me puedes agregar en y Diciendo Oh, yo soy John Ho, estoy tratando de practicar idioma O sea, lo expliqué, lo expliqué, ¿no? Eh, me queda más cómodo de computador ¿Me puedes agregar en Kakao talk Y Nadie me respondió. ¿Por qué? Bueno, imagínense que de repente alguien le manda un mensaje. ¿Qué sé yo? ¿Está usted en... ¿En qué programa puede ser? En Instagram. Ahí está en Instagram. De repente alguien le manda un mensaje y dice entre, oiga, ¿me puede agregar en, qué sé yo, en Google Hangout? ¿O me puede agregar en, no sé, WhatsApp? Usted diría, oye, ¿y este quién es? ¿Y por qué me está...? No. Eh, es como parece... Tiene pinta, pinta de estafador de que quiere hacer algo algo indebido entonces nadie me respondió así que después de tardarse unos meses cambié de estrategia eh, eh, hace dos años intenté algo que se llama algo coreano eh, que es para otro día pero eh, lo que encontré eh, creo que es esto es una función nueva es algo nuevo que implementaron si uno va a la página web de hello talk eh, hay esta cosa que se llama hello talk web esto que se llama es el web y lo que hay que hacer es uh... <coughs> lo que hay que hacer es con el, con el celular, apretar acá no, no, no, aquí, tira uh, el, el talk de aquel más, el scan QR code y aparece una cámara. Y con esta cámara, ponerlo en, el, en, la, en la barra de código y puede usar SlowTalk en el computador. Uh, así, a ver con quién puedo. Este creo que está bien, no es tanto privados. Entonces, uh, esto es cómodo. Aquí me mando un mensaje. Eh, vamos a apagar mi celular y aquí todo lo que uno escribe. No ¿dónde tengo, no ¿Dónde dónde estoy yo mismo. ¿Cómo me mando un mensaje a mí? Había algo para mandarse un mensaje a sí mismo, ¿no? Bueno, en todo caso, eh, si, si se fija. Se fija, esto es lo mismo que aparece en la pantalla. O sea, el, lo del celular es lo mismo que aparece en el computador y puede escribir en el celular. Ah, vamos a alertar a la gente diciendo probando. Ah, ah tengo a alguien que borró su, su, su, su cuenta, cuentas, que voy a mandar ah. encuentro yeah. <risa> y lo que mandó lo que mandé aparece inmediatamente acá no y en cualquier momento puede estar cambiándose de plataforma de, de, de, de, de, de, del celular al computador y cuando está afuera de la casa el celular el celular aquí cuando está en la casa con el computador, puede escribir en el computador y así puede escribir más rápido, más cómodo, etc. Y todo eso. Y menos falta de ortografía. Así que eso fue algo un poco más cómodo. Eh, y aquí lo tengo configurado de esta manera. En el Chrome hay una habilidad donde se puede, eh, ¿cómo se dice? Eh, crear un, una ventana de Chrome sin ningún otro ventana tab. Y así. No se pierde la ventana eh, con, lo, con todas las otras cosas que tiene. Eh, eso fue un avance. Y todavía estoy usando esto para mensajes directo a personas. Eh, eh. Así que eso es una cosa. Eh, lo otro es... Aquí aún todavía no se puede usar el otro aspecto del, del HelloTalk. talk es los momentos aquí. Buscar personas. Editar mi perfil. ¿no? Eh, subir un momento a mí mismo, etc. Todo eso no se puede hacer con el computador. Y eh, Yo me acuerdo antes, escribía, escribía mi, mis momentos en OneNote en el computador. Es una aplicación, es una aplicación para escribir notas. Y los pegaba, hacía copy and paste de la aplicación del teléfono al HelloTalk. Al, al, al, al, al, al, al, al. Ah, pero estoy buscando y encontré el otro día este programa este programa este programa fue originalmente desarrollado para que la gente pueda jugar juegos de tabletas juegos de tableta de android en el computador pero se puede uh, hacer andar cualquier programa, es una, emula una emuladora de android emuladora de android y se puede echar a andar hello talk aquí uh, entonces, esta pantalla que hay aquí, esto es el ¿no? es supuestamente el teléfono, ¿no? El teléfono. Y en vez de tocar la pantalla, lo está haciendo clic con el mouse. Entonces, ¿y cómo usar esto? Lo, lo voy a poner en la descripción del video. Hay otra persona que, que escribió una descripción sobre cómo instalar esto. Es bien fácil, bien fácil, lo encontré. Entonces, uno echa a andar HelloTalk, hace el login. ¿Algo, algo de notar... Algo de notar es que hace login. Fíjese que lo de la derecha aquí es eh, lo, la derecha, acá es como se dice mi teléfono. Aquí en mi, en mi teléfono, Es aquí a la izquierda el computador. Aquí a la izquierda, el momento que entro login en mi celular se va a salir porque solamente permiten que una persona y eh, una un, un dispositivo esté conectado con una cuenta. Eh, y aquí se puede hacer exactamente como uno usaría HelloTalk. Así que eso es genial. Eh, a ver, creo que se podía escribir a centros. No, no se puede. Um, bueno, hay, ah, vamos a hacer un poco más grande. Um, no se puede escribir acentos. La ñ por alguna razón, no sé por qué, funciona. Eh, mi configuración de teclado es eh, español tradicional, que me acordé es el que estoy acostumbrado a usarlo. Eh, es, es, esta español algo así no sé lo traté de configurar y era muy raro al comienzo me funcionaba al comienzo no funcionaba así que lo que hice en, en lo que hago ahora es cuando quiero escribir un momento lo escribo aquí en el en, en, se dice en un notepad y aquí escribo hola estoy demostrando eh, una funcionalidad Dejalo una y como esto es en el computador, se puede usar todos los caracteres, ¿no? Eh, A, E, I, O, U, N, N, etc. Todo eso. Y lo copy y paste. Así. Y así se puede subir. Ah, ahí sube. Ahora, eh, el... La otra dificultad es subir fotos. <risa> ah, bueno, a menudo yo no subo fotos. A menudo yo lo que subo es alguna imagen que creé. Entonces, por ejemplo, digamos que... Por ejemplo... Digamos que quiero subir esta foto. Este es un programa de patas y no puedo no puedo, no puedo interactuar con él, ¿no? No puedo interactuar con, con el computador. Y lo que yo hago es que yo tengo Dropbox. Entonces le hago Copy Dropbox Link. Es un poco incómodo, ¿no? Es un poco incómodo. Voy, le pego. Ah, le... Largo, grabar imagen. Y ahora se puede subir. Ahí está. Sí. Así que... Um, okay. Entonces así se puede subir eh, una foto. Ah, ¿Qué más? Esta aplicación, eh, ¿cómo se dice? Interactúa con los dispositivos de audio y de vídeo, O sea, por ejemplo, veamos si alguien mandó una grabación. Aquí yo subí una grabación. Ah, uh, ok, aquí cantando. Y esto va a salir probablemente ah pero tengo que Así funciona, ¿no? Así que eso funciona el micrófono también funciona probando probando probando probando probando el micrófono. Probando, probando, probando... Probando, probando el micrófono. Sí, funciona. Así que todo eso está muy bien. Uh, hay limitaciones en esto. A ver. Una cosa es que este programa... Eh, para... Para poder porque necesita emular algunas cosas sobre el servicio de Google para poder funcionar normalmente una de las cosas que hace es, pretende estar en China el programa así que um, eh, si le hago actualización aquí de mi ubicación de ahora va a, va a mostrar China, Shanghai o algo así así que tuve que apagar la actualización automática de, de ubicación para que esté pegado a los ángeles donde yo estoy uh, otra limitación es eh, entre mi teléfono y mi entre mi teléfono y este programa no se sincronizan las notificaciones lo que quiero decir por eso es vamos a grabar Vamos a ver la notificación que llegó. Alguien me mandó un like. Eh, ¿Dónde está el Vamos a sacar un screenshot de esto. Screenshot. Porque el momento que entre se va a desaparecer. Aquí tenemos una, una imagen de lo que salió recién. Y vamos a entrar... En, en, el, en el teléfono bien. se va a salir de este ahora está salido bien, y aquí si veo las notificaciones esta notificación es diferente de esta notificación eh, el programa solamente graba las notificaciones que recibió cuando el programa estaba andando parece cuando el programa no estaba eh, logged in en otro dispositivo Entonces notificaciones que me llegan En el celular, solamente que Los puedo ver en el celular Las notificaciones que me mandan por acá Solamente las puedo mandar por acá Así que si alguien Me responde Mientras estoy en el celular y quiero ir al computador para responderles Le Digo, hey, alguien me responde aquí Que sé yo a ¿Ala, al, al, al, Alams Hay que responder a esta persona que me respondió cuando yo estaba en celular. Si voy aquí, no voy a poder responderle. O sea, no me va... No, sí le puedo responder, pero no voy a poder encontrarlo aquí. Eso va a ser una... ¿Cómo diríamos? Como un... Inconveniencia, ¿no? Inconveniencia. Lo otro que encontré incluso más confuso es que... Entre... Ah, lo otro interesante es que... Se acuerda de, de esto, ¿no? El, el, la, el, el. ¿Se acuerda esto de la interfaz para usar el programa uh, en la web? Aunque tengo. Aunque esté usando el memo. Eh, este, este programa para usar el programa completo. Como. Porque esto. Porque siempre voy a estar haciendo copiando Copy and paste, copy and paste De del Notepad para poder escribir las ñ Y el coreano, al coreano también se escribe De manera muy, muy rara Mira. Vamos a teclado Oh, está escribiendo bien bla, bla, bla Pero el problema es cuando escribo al medio No, creo que cuando mezclo Mezclo oh. Oh. Oh, antes yo había encontrado problemas, pero de repente a todo medio raro eh, me mandaba el cursor para todos lados, así que lo encontré medio incómodo, así que Coreano y Castellón ambos lo escribo aquí en el Notify primero y después le pego, incluso para mandar la respuesta a la gente. Por ejemplo, si aquí quiero mandar otro comentario, típicamente lo escribiría aquí y lo pegaría acá, pero um, el problema es. Eh, los mensajes que me aparecen aquí es diferente. No es que sea diferente, pero no todos los mensajes que me aparecen aquí están sincronizados con los mensajes que me aparecen acá. ¿Son diferentes o no? Este es el emulador y este es el, el interfaz de web, de web. Y se fija que estos mensajes aquí a la derecha que mandé estos mensajes los mandé desde mi celular uh, hoy día de la tarde no me aparecen en la aplicación aquí en, la, en el emulador en el emulador me aparecen mensajes que mandé uh, en la mañana que mandé en la, ma en la mañana y, y estos mensajes que mandé en la mañana creo que las mandé desde acá desde el, el web mientras el emulador estaba conectado, entonces esos son los mensajes que el emulador recuerda. Uh, los mensajes que vamos a entrar de nuevo en el celular aquí a la derecha en el celular me aparecen mensajes que mandé del celular o mensajes que mandé de, de la interfaz de web mientras estaba conectado en el celular. Entonces, si tiene, si tiene. O sea, no es tan incómodo. O sea, si la persona le está respondiendo activamente y se, se acuerda de que es lo que la conversación puede... tener una conversación más o menos fluido. Pero si la persona le responde muy entrecortado, no le responde a menudo, hay mucho... Y todo eso, y le responde, se cambia de dispositivo, le responde, etc. Ahí se va, puede que se puede empezar a confundir. Y, sí. Hay, hay limitaciones a esto, porque... No, básicamente... Es, esto esto ocurre porque estaba usando un método que no es ¿no? Que no es un método oficial de la compañía de Slow no pero lo encontré muy incómodo esto de usar la el, el, el aplicación en el celular. Así que esto es lo que estoy haciendo, y por eso es que a menudo escribo mensajes tan largos en el Slow Talk, porque aquí no tengo ninguna dificultad de escribir mensajes largos. Puedo escribir ta-ta-ta-ta y listo, ¿no? súper rápido, y puedo combinar. No sé por qué la gente me manda like dejen de mandarme like vamos a abordar este mensaje porque okay. um, así que por eso, así es como es posible que ¿no? mande mensajes así más o menos largos que me demore mucho tiempo escribirlo en el celular en el computador es, muy, es menos menos trabajo pero para lograr eso tuve que hacer como más trabajo entre cambiar la aplicación y todo eso pero no sé, si alguien quisiera usar algo así, pero esto es algo que es posible, entonces quería, quería compartirlo. Bueno, adiós.